¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Cambiamos el discurso de presentación porque así es, estamos en un nuevo programa, eh, Ataque Directo Late, en su primer capítulo, capítulo estreno. Le pedimos disculpas a la gente que nos estuvo esperando la, la semana pasada, pero bueno, debido a la lluvia tuvimos un inconveniente ahí eh, con la tecnología, la luz, eh, se nos cayó el sistema y no pudimos comenzar. Pero ya estamos aquí listos y dispuestos para todo lo que hemos anunciado. Eh, lo conversamos, eh, se gestó la idea, quisimos hacer el proyecto y empezar a hacer este tipo de entrevistas un poquito más cercanos, un poquito más para conocer de tú a tú a la persona y jugar un, un pequeño tenis fútbol, por así decirlo, para los que se entienden en el tema, e ir conociendo a aquellos eh, jugadores, a aquellas personas que lamentablemente, por como lo hemos comentado, por un límite de edad que pone la categoría, ya no pueden seguir jugando, pero sí dejaron su huella en la tercera división A o en la tercera división B. Lo anunciamos en las redes sociales eh, tras dos semanas eh, y ya saben quién es el, nuestro invitado, pero lo vamos a presentar. Espero que la gente esté atenta ahí también para hacer sus preguntas, le mande su salud. Porque el día de hoy tenemos con nosotros a Diego Delgado, como fue apodado por ahí por un diario de renombre, el killer de la tercera división. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, Mauro, todo bien. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va tu día? ¿Cómo va bueno cómo ha estado tu semana, tu mes, tus, entre comillas, tus tres meses de, de cuarentena atípica, entre comillas? Porque me imagino que al final estabas dentro de una cancha igual, pero ¿cómo ha sido el encierro? Eh, bueno, encierro a medias porque cuando comenzó la cuarentena eh, llevaba un par de meses sin trabajo y entré a trabajar en plena pandemia. En, en, en la última semana de abril encontré trabajo. Y desde ahí que estoy trabajando, entonces igual no estoy encerrado al 100% del tiempo. Ah, ok. Está, bueno, está saliendo, por lo menos puedes ver un poquito de gente, de, de compartir algo. ¿En qué estoy trabajando, Dito? Estoy trabajando en Lampa, en una empresa de montaje industrial. Ya. Sí, Tiene relación algo... con lo que estudié y ahí estoy trabajando. Ah, ok. ¿Qué, qué estudiaste? Cuéntanos, Dito. de riesgo estudié. Ya, ¿terminaste la, la carrera todo? Sí, estoy titulado, todo el tema. ¿Lo hiciste eso en, en paralelo al, al tiempo que, que jugabas? Eh, a ver, empecé yo empecé a jugar en tercera a los 21, si no me equivoco, y era mi último año, creo, estudiando. Ah, ya estaba eh, en la parte final, era un poquito más, más acomodado. Valide un año, claro. Ya, ya, buena. ¿Y qué tal? ¿Te, ¿Te gustó la carrera? ¿Te gustó...? ¿Es, ¿Es tu área fuera del fútbol? O sea, cuando estaba estudiando, estuve varias veces que no quería seguir porque no me gustaba, decía yo no voy a trabajar en esto. Pero ahora que estoy ejerciendo por primera vez, me gusta. Me, me gusta mi trabajo. Eh, igual es una empresa chica, por así decirlo. No hay mucha rotación de trabajadores, entonces no se hace más fácil pero se hace más eh, como se dice más personalizado el trabajo y igual es entretenido aprendiste de todo bueno al final yo creo que cuando uno está trabajando no ve muy poca realidad de lo que estudiaste ¿eh? cambia todo claro. todo el área empieza a descubrir cosas nuevas y obviamente es difícil, es difícil asimilar ese, esa transición de, de jugador a, a trabajador. ¿Cómo, cómo ha ido viviendo ese paso? Bueno, ya llevo dos años que dejé de jugar en tercera y uh -huh. el primer año cuesta, cuesta porque venía acostumbrado a levantarte temprano para ir a entrenar, eh, lo pasáis bien con los compañeros, eh, es otra cosa, es otra vida, entonces se, se extraña demasiado. Me imagino, porque al final termina siendo, como dices tú, un hábito de, de levantarte todos los días, de, de ir a entrenar, de ver uh, un camarín, compañeros, de prepararte para lo que viene el fin de semana. Acá te cambia todo, porque al final, el fin de semana, bueno, al menos que uno juegue en el bar, el futbolito, no, no es lo mismo, no es, no es la misma sensación. No, pues, No, no es la misma sensación. Igual uno se mantiene jugando siempre, pero no, no es la misma sensación. Cuesta. Sí, es complejo. Digo en estos momentos, bueno, para que la gente vaya sabiendo tú, qué, ¿qué edad tienes ahora, ahora, al día de hoy? 26. 26. ¿Y a qué edad comenzaste tú a jugar en la tercera división a los 21, me dijiste, ¿cierto? Sí, el ah, no. 2015, si no me equivoco, no. El 2016. 2016, ¿no estuviste en a el lo... Blizzard? 2000, sí, por el, no, por el 2015 po. No, 2015, sí, sí, sí Cuando sí, comenzó Sí, cuando sí, comenzó, comenzó el, el, el que Sí, venía ese brisas eh, Esa Que entre comillas se le llamaba Que era como una transición que hacía De Incas del Sur claro, Que tenía la, el el apoyo el de, Claro, tenía el apoyo de la gente De hecho, ese, ese equipo Hizo una muy buena copa absoluta hasta que lo eliminó eh, Real San Joaquín, si no me equivoco Sí, sí el equipo sí. que llegó a la, a, a la final, bueno, eliminó a varios en ese tiempo, tenía tenía muy buen plantel. Oye, Diego, entonces cuéntanos un poquito eh, de, de ti en lo personal, la gente ahí, si quiere saber, no sé, qué, qué es de Diego, que aparte de ya, bueno, sabemos que estudiaste, trabajaste, estás soltero, estás casado, comprometido, ¿dónde estás viviendo? ¿Cómo, cómo es la vida de, de Diego en estos momentos? Bueno, ahora eh, estoy estoy viviendo con mi mamá, vivimos los dos solos, estoy en una relación que se formó en cuarentena, por así decirlo, pero bien, bien, estoy bien, estoy súper bien, estoy tranquilo porque tengo trabajo eh, con la niña que estoy, que se puede decir que es mi pareja en este momento, nos llevamos bien, lo pasamos bien, entonces, todo bien, y la relación en la casa con la mamá, de lujo, pues, como siempre. Importante el apoyo de la, de la mamita cuando uno es jugador. Sí, era ella con, a todas conmigo. Hasta ahora que juego en el barrio, de repente viaja conmigo y me acompaña para no, para no viajar solo. Ah, qué buena. Eso es bastante importante y yo creo que algo de lo que marca mucho a muchos jugadores porque es quien le da las alas a, a muchos para, para seguir este, este difícil camino porque la gente piensa que es fácil ser futbolista... Eh, que, que te, te estás levantando a entrenar Si sí, uno hace lo que te gusta, pero es, es complejo de, de todos modos Si, sí, no, si sí es complejo Y bueno, siempre he tenido el apoyo de mi mami Pero ella siempre ha trabajado Entonces la mayor parte del tiempo he tenido que andar solo Pero ahora que, ahora por ejemplo Que ya yo jugaba en tercera al fin de semana Y todo eso, ella me podría acompañar Ah, bueno Oye, diguito, mira, le aprovechamos de mandar saludos. Está viendo el programa y nos mandan saludos a Nico Valenzuela, el capitán de iregue también te lo, lo topaste en algún momento. Sí, a Gonzalo, Nico. que es el productor. ¿Cómo, bueno, tú conociste al Nico de antes? Había un clásico antes ahí con, con el Nico, Los, eran rivales desde antes. Eh, Recuerda, porque yo de repente se me van las cosas. De estos campeonatos que, bueno, tú eras dirigido por el profe Lucho y Nico jugaba con, con Cristo Salva por el profe Oscar, ¿o, no, o tú no estabas en esos equipos no, no. del profe Lucho? No, yo no estaba ah, en llegaste... ese de... Ah, ok. Entonces eran los otros, bueno, los otros muchachos. Sí, yo llegué a, a, directamente a Brisa y ahí conocí ya. al profe Lucho. Le mandamos saludos también, mira está el Fabi Calderón, uno que nos topamos, que compartió esto en las redes sociales, le agradecemos. Uno de, También un sí. próximo invitado que, que vamos a tener. Al Fabi, ¿dónde te lo topaste? Al Fabi, bueno, me lo topé jugando contra Talagante primero. Después llegó como refuerzo a Municipal Santiago y ahí estuvimos compartiendo camarín un tiempo, pero después nos siguió en Municipal Santiago por, por problemas que él, solo él puede contar. Sí, sí, esa la tengo ahí reservada para, para cuando venga al programa el, el Fabi. Oye, sí. Diego, eh, bueno, ya me comentaste, tú llegaste directo el 2015 a, a Brisas. ¿Cómo, ¿Cómo se gesta esa, esa llegada? Bueno, yo estaba estudiando en el Duoc, y el Jonathan Negrete, que era compañero mío de, del instituto, jugábamos en la selección de, del Duoc. Ya. Y ellos ya estaban, Dani, por ejemplo... Eh, varios jugadores que estaban con el profe Lucho y un día el Jonah me invita a jugar dice hay un partido amistoso con un equipo que está eh, postulando para entrar a tercera división yo no conocía tercera división de hecho toda mi vida había jugado en el barrio no, no tenía idea que existía esa división uh -huh. y me invitó a jugar y en ese tiempo estaba el profe Edgar y de repente dice ya eh, fuimos a jugar con el equipo de por el equipo del profe Lucho contra Brisas, que la mayoría eran jugadores de Incas del Sur, que también era un Inca súper bueno que se había reforzado el año anterior porque ellos habían tenido financiamiento y todo el tema. Uh -huh. Y les ganamos. Entonces el profe Edgar dijo si se querían quedar ahí, no sé, por Dani, el Jonathan, me acuerdo yo, varios jugadores que él, que él pidió. Y entre esos estaba yo... Y así, ah, okay. eh, Brisa, estábamos con la incertidumbre de que íbamos a participar o no, pero hasta que al final entró el equipo a la tercera división, junto con Jiré ese año. Yeah, es bastante común lo que hacía Brisa y lo que hizo también Jiré, porque yo me acuerdo, yo llegué a Jiré también en un proceso de prueba, y algunos equipos te llaman, te dicen, equipo de tercera división, siendo que no están ni aceptados ni, oh. ni, ni recibidos, pero ellos ya le ponen equipo de tercera división, bueno, así te tienen que tentar y traer, a una, a una categoría que, entre comillas, como dices tú, era totalmente desconocida, incluso por alguien que juega en el barrio. Claro, claro, yo no la conocía. ¿Y notaste mucho la diferencia, obviamente, entre jugar en el barrio y a, y a tercera división? O sea, en lo personal, uh -huh. sí, porque yo era de jugar con mis amigos en la semana y e ir a jugar el, el domingo al club de barrio. Entonces no había una preparación física, no había entrenamiento, nada, entonces cuesta adaptarse a eso, más con compañeros que vienen la mayoría de cadetes. Entonces cuesta pescar ese ritmo del, del, del entrenamiento, de ir a entrenar todos los días. Obviamente, eh, bueno, yo era responsable, no faltaba, esa era mi virtud, pero, pero físicamente <risas> tampoco era una máquina, así que eso era lo que más costaba en el cambio, yo creo, de... De, de, del barrio de tercera división Porque de repente te encuentras con equipos Que no son muy ordenados para jugar Sí, es verdad De hecho, eh, ahora que tú lo mencionas eh, A mí en algún momento me quedó grabado Conversando con el profe El profe Mauro Y el profe Marco Gutiérrez Que fueron quienes te entrenaron en, en tu, O te tuvieron en, el, en tu mejor año en Brisas eh, El profe siempre comentaba eso Que eh, tú el, la virtud de los goles que habías hecho era por tu dedicación, tu, tu responsabilidad, que en un Brisas que en esos momentos estaba medio complejo porque no iban mucho a entrenar, se estaban yendo muchos jugadores, tú seguiste hasta el final con muchos juveniles, lideraste ese equipo y, y, y te fue muy bien debido obviamente al entrenamiento, la constancia y porque te fuiste convirtiendo en un jugador importante. Sí, bueno, el, el, el primer año que jugué en tercera vez hice siete goles, que fue súper poco, pero tampoco jugué mucho porque tenía compañeros que venían de cadete y muchas veces los entrenadores prefieren los jugadores que vienen de cadete. Eh, después el segundo año hice 19 goles, ya ha, había agarrado un poco el ritmo, había conocido un poco la división y ya el tercer año que llega el profe Marco Gutiérrez, eh, me pesca y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer goleador, me dice. Yo hago goleadores, me decía, siempre me decía lo mismo. Y empezamos a hacer entrenamiento aparte. Nos quedábamos después de entrenamiento, ponía un cono en un arco, y un cono o sea, un cono en un palo y en, y en el otro palo. Y me decía ya, me decía zag y colocarle al palo, sin arquero. Colocarle al palo, colocarle al palo. Y era tan repetitivo que ya después, naturalmente, cuando tú jugáis ese movimiento lo tenés incorporado. De colocarla a un lado, entonces ya... ya el marco arco yo encuentro que fue el que, que más me ayudó en ese tema de de finiquito y todo eso. Y qué importante eh, es eso, porque de hecho mira, estamos viendo ahí una, una imágenes ya de algún video que tú tienes por ahí de recopilaciones en YouTube de, de goles y como dices tú, qué importante es ese hecho de quedarse entrenando y repetir, repetir, repetir, hasta que se, se convierte en algo tan natural para, para un delantero, que mucha gente cuando lo ve desde afuera dice, pero cómo se lo perdió si estaba solo, pero hay que estar ahí para, para saber qué hacer en el momento. Claro, Claro, ya es, es, muchas veces hay que estar ahí, hay que estar abajo los tres palos, de repente en tercera vez tú te encuentras con canchas que son malísimas. Entonces, la gente cree que uno a veces se excusa que es la champa o que es esto, pero a veces te complica, te complica el terreno de juego, hasta el sintético muchas veces. Sí, es complejo, hay muchas cosas que, que obviamente uno no está acostumbrado. Y De hecho, tú mismo, como dices, porque venías de, del barrio toda tu vida, pasar a, a este cambio es un cambio, entre comillas, igual, radical, sobre todo, yo creo que el tema de la rutina, como dices tú, de, de entrenar toda la semana, es bastante complejo, pero cuando estás haciendo algo que te gusta, me imagino que lo hacías con total total alegría. Claro, obviamente, no había no había excusa en, el, en ese momento, aparte, eh, lo, uno lo único que quería era jugar no Sí, y mostrarse y, y estar ahí obviamente porque es a lo que uno va en, en esta categoría que es la división, como le llamamos, la categoría de la vitrina donde hay que luchar por todo, hay que entregar todo y no no hay mucho entre comillas, recompensas, quizás a corto plazo porque a, a largo plazo sí por ahí vimos algunas recompensas que vamos a ir comentando más adelante. Le voy a pedir a mi amigo Fakir si me puede ayudar ahora para que nos vamos moviendo con una imagen de nuestro auspiciador para mandarle un saludo. A los amigos de Nuble Print, vamos a mostrar por acá, mira de gueto. Tenemos unos llaveritos que son los que mandan ellos, porque también tenemos porta-mouse, relojes, tacitas y todo personalizado por el equipo que te gusta de los amigos de Nuble Print. Recuerda buscarlos en sus redes sociales, Nuble Print en Instagram, o contactar al teléfono más 569-6692-7829, más 569-6860-2621. Ahí pueden ir a coordinar, a cotizar, cualquier tacita, cualquier cosita que les pueda gustar para hacer un regalo o también para algo personal. Pueden hacerse una atención ahí. Ellos están trabajando, están enviando a domicilio a lo largo de todo Santiago. Así que recuerde ir a visitar a nuestros amigos de Nuble Print en redes sociales, arroba Nuble Print. Bueno, seguimos ahora conversando con Dieguito para ir conociendo su paso por tercera Bueno, ya me comentaste y yo por lo que sé, eh, hay dos clubes en los que tú participaste Primero quisiera que me hicieras un resumen de tu paso por, por Brisas y cómo te marcó te marcó ese equipo eh, Bueno, fue mi primer club en tercera división, siempre voy a tener buenos recuerdos eh, Nunca recibí re nada en ese club, o sea, en el sentido de aporte económico. Los tres años que estuve fue por, por, por amor a la institución, por así decirlo. Eh, el último año fue obviamente el que más me marcó porque fue donde después llegaron las opciones de irse a otro equipo, donde convertí hartos goles, donde más lo disfruté, donde más me, eh, fue el año que me sentí mejor físicamente... Y no te voy a decir que entrenábamos, nos matábamos haciendo físico, pero, pero fue un año que, que físicamente yo me sentía bien. Me sentía cómodo jugando con, mi, con, con el grupo de compañeros que he tenido, me sentía cómodo. Y con el cuerpo técnico obviamente que me sentí de lujo porque me dieron toda la confianza. Yo creo que lo principal en un equipo es la confianza de, del cuerpo técnico. El preparador físico que estaba, el, el entrenador, el ayudante, entonces todo eso suma y ayuda. Sí, es bastante importante eso que me dices tú, porque yo también conocí de cerca el, el, el cómo, lo, cómo trabaja el profe Mauro y el profe Marco, cómo lo viven, y creo que el sistema de juego también te, te acomodaba mucho a, a tu faceta de goleador. Sí, Sí, eh, de, de hecho muchas veces cuando los equipos tienen un jugador, no sé, con las características que tenía yo, el entrenador adapta y te pone dos punteros que te van a hacer la pega pero lo que me gustaba era que el profe me daba libertad de movimiento yo me podía mover por todo el frente no, no estaba estacionado en una zona entonces eso también me, me gustaba y me ayudaba porque de repente yo me podía enganchar y meter yo un pase y esa era la, la ventaja que me da el profe, la... la la opción que me da el profe como me usaba, como me usaba él Oye Diego, ¿cómo viviste tú el, ese momento en el que el diario La Cuarta, que entre, entre comillas tenía un, un enlace ahí con el Club Brisa saca este esta noticia donde te apodaban ahí el killer de la tercera división y estabas dejando que hablar por, por tus goles y ibas en muy buena racha, ¿cómo viviste ese, ese momento? porque son, uno, uno, uno me imagino, lo, lo atesora a esos pequeños momentos que son fugaces en la tercera división Sí, no, fue bonito, de hecho, a mí me, me avisaron un, dos días antes más o menos, me dicen, no, oye, va a salir una nota en, en la cuarta, va a salir nomás, y yo ya, pues, después todo el, el, día, el día que salía el diario, comprando el diario, yo avisándole a mi mamá, mi mamá todavía tiene guardado ese diario, y es bonito porque, porque son, son recuerdos que van a quedar para siempre ¿no? Entonces, quizá uno en el momento no le toma el peso porque está ahí, está ahí metido en otras cosas, está ahí, está ahí pendiente de jugar, de, de cosas así, pero ahora cuando de repente tú conversáis con alguien, y muchas veces hay personas que se acuerdan de cosas que tú ni te acuerdas, pu. a mí algunos me han dicho, uy, te acordás cuando saliste del diario, y había a veces como que se me, se me iba, entonces no, son cosas bonitas que van quedando. Es verdad, uno como futbolista a veces vive la vida como a cien y en otra sintonía la gente de afuera, entonces a veces ellos son quienes también te van recordando, y como dices tú, va a ser algo lindo quizás en un par de años más, porque quién sabe poder contárselo a, a tus hijos, tus nietos, va a ser bastante bonita ese momento. Claro, sí, yo creo que sí, aparte los premios, juego mucho futbolito, y me Siempre compito por recibir premios Y los tengo todos así guardados Los tengo todos como en vitrina Porque me gusta recibir eso, esos premios Que yo creo que en algún momento me, me van a servir Y por ahí lo escuché una, una vez A un exfutbolista profesional Que dice Yo no guardé ni un diploma No guardé ninguna medalla No guardé ninguna copa Y, y con, los, con el tiempo uno de repente Se puede ir poniendo melancólico Recordando situaciones que vivió Y ahí van a estar los recuerdos y de algo que te dio tan, tanta vida, entre comillas. Claro. Oye, Dieguito, mira, hay, bueno, hay unos saludos ahí, Dieguito Díaz, uno que cubre la división. Eh, le mandamos saludos, le mando saludos también a mis padres, Mauricio Lara y, y Cristina, que están viendo el, el programa. Y también ahí hay un saludo especial. Estefanía López pone el mejor y un corazoncito. Sí. Ella es Desde la que... niña con la que estoy andando, por así decir. El sí. amor que conocí en cuarentena. <risa> El loco amor de, de cuarentena. Esas historias que después van a quedar como también una, una bonita anécdota para, para la posteridad. Sí, ¿no? Igual tiene su trasfondo de cómo nos conocimos. También es divertido. Así que, ¿Y todavía. se puede dar algún, de, algún detalle de eso o es más personal? Es que van a... No, sí, yo creo que no hay problema decirlo. Lo que pasa es que de repente yo juego Free Fire, ¿cachai? Ah, ok. Y la conocí jugando Free Fire por intermedio de otro amigo así. Pero así se dio. Bo. Y nos llevamos súper bien. Conversamos harto. Todo bien. Increíble esto de, la, de ahora, como la tecnología al final, bueno, entre comillas, dicen que te aleja un poquito de tus seres cercanos, pero también te acerca a aquellos que uno no lo espera y una red social te, te conectó. Y, y es bueno eso. También le mandamos claro. saludos a Alejandro Jaramillo uno, Un jugador de la tercera edición Que mandaba ahí saludos al goleador eh, Te manda saludos Alejandro También estuvo con nosotros en Brisa Sí Fue, de... eh, una, El último año El Jara Era importantísimo y se lesionó, Si no me equivoco, justo antes de empezar El campeonato y veníamos súper afiatados Y después durante el año También se lesionó, pero era un jugador Importante para el equipo de hecho, teníamos una cohesión súper buena y, y, y justo se lesionó, entonces eso igual de repente influye. Eh, eh, esa, esa conexión es importante, de hecho, de, más adelante tiene una, unas preguntas con respecto a eso. Y el último saludo que tenemos por acá es a Ricardo Araya, que es el presidente allá de Barral que dice excelente programa y manda saludos. Y mira, Dieguito Díaz, eh, te dice genio, ojalá le pasara lo mismo para conocer un, una chica refiriéndose ahí por el Free Fire. <risa> nunca, nadie nunca sabe, estas historias quedan ahí grabadas, así que pueden ver lo que les depara el futuro. Oye, Dieguito, y ahora ya, bueno, tuviste un muy muy buen año, eh, fueron muchos goles esa temporada. Eh, ¿Cuántos hiciste con Brisas en la última temporada? Eh, 24, si no me equivoco. Sí, 24. Okay. Y nosotros quedamos fuera de Liguilla. Después el goleador creo que hizo como 29, por ahí, pero jugó Liguilla, o 30 y algo. Que fue yeah. Diego Huerta, parece, que juega en compañía. Sí, que también, no bueno, no, no, no estuvo hasta el final de la, la Liguilla. Empezó unos partidos, y después le salió una oportunidad y, y se terminó retirando antes. Sí, pero sí, estaba, right. bien, estaba bien peleado, no como ahora de estos últimos años que hemos visto que el goleador se ha disparado, pero casi 40 goles creo que hay un, un pequeño desbalance ahí en el, en el nivel. ¿Encuentras tú que, que, que en ese sentido, qué puede ser el nivel o obviamente los equipos se están trabajando más y se están preparando más? Eh, siempre se ha dicho que, que la zona norte es más fácil, pero hay que estar ahí yo creo que para hacer 50 goles como lo hizo el Nico. Por ejemplo, hay que estar ahí, hay que, hay que hacer 8 goles, hay que hacer 5 goles, hay que hacer 3 goles, hay que marcar una regularidad y no es fácil yo creo que yo creo que los equipos muchas veces en tercera división se preparan bien pero también hay muchos equipos que no se preparan bien y dan mucha ventaja también entonces eso es digo. verdad eso hay una irregularidad ahí pero que quizás claro unos tendrán más méritos que otros pero como dices tú hay que estar ahí uno mismo sabe que obviamente para jugar el fin de semana tenés que entrenar toda la semana, entonces eso ya tiene un mérito. Tú no te, no te están regalando el partido, tampoco te están regalando los goles, así que ahí de goleador a goleador es importante también uno aclarar siempre, siempre eso, porque a veces, y lo, como te comentaba antes, uno a veces falla unos que son increíbles y después es el, el más difícil, entonces, sí. claro... Hay que estar ahí, si la gente que critica, eh, o nosotros, o, o, la, o los mismos futbolistas siempre dicen, los invito a entrenar una semana, y, y en invierno, por ejemplo, con frío, con lluvia, que se levanten temprano, aguanten eso, y después vemos cómo, cómo llegan a, al fin de semana. No, y el sacrificio que se hace en tercera división también es grande, porque la mayoría de los equipos en tercera B, por ejemplo, no paga. Entonces muchos son papás, tienen familia, tienen que trabajar. Muchas veces eh, se hace difícil trabajar y entrenar porque llegáis desgastados a la casa, al otro día andáis cansados. No, no es la misma preparación que un futbolista profesional o que la mayoría de los equipos de tercera A, que, que ahí sí se puede dar esa opción. Sí, yo creo que obviamente uno dice que al, al futbolista de primera A uno podría criticarle y exigirle todo. Al de tercera división. O sea, tienes que aplaudirlo por el esfuerzo que hace y si te regala una cantidad de goles, eh, bueno, genial. Le mandamos saludos también, mira aquí, eh, eh, Manrique, Calerita, pone saludos, Dieguito, hermano, goleador, éxito en todo, te manda un ex rival. Sí, ¿no? Calera me lo topo siempre ahí en el nocturno, Peñalolén. Ah, andan andan, andan robando, o sea, pichangueando, ¿A perdón. ¿A dónde van a pichanquear todos los jugadores? Así es, ahí entre segunda, tercera, al final es como una división, una división de una tercera en la noche, un buen campeonato, sí, ese eh. Sí, buen campeonato. <ríe> Mira, aquí eh, el profe Andrés González Aguilera, saludos Diego, un gran jugador, que ahora es ayudante técnico en Real San Joaquín. Sí, sí, conozco al profe Andrés. Y, no lo conozco el proyecto de así que. <ríe> <ríe> Le mandamos saludos al profe Andrés también, que siempre colabora con el programa. Y bueno, Manrique también aquí nos manda un saludito. Calera bueno ¿cuántos goles en esa conversación? Aquí hay, hay bastante, varios arqueros se, se deben estar acordando de, de nosotros. En un momento a lo mejor pudimos ser, ser dupla en Giré ese año que a lo mejor entrenamos juntos, quizás uh -huh. hubiera pasado pero bueno. Sí, aunque bueno, yo en ese año no, no jugaba mucho de delantero. El profe tenía, no me, no me consideraba. De hecho, el año que tú fuiste goleador en Brisa, eh, estuviste peleando palmo a palmo con, con Pantera, con Diego Jiménez. Sí. Él era, sí, sí. bueno, era, era más delantero, y, pero también hubiera sido de puntero. una buena, Hubiera habido un buen equipo. Habían buenos jugadores, de hecho, sí. lo conversamos fuera de, de cámara: Tolosa, Aldani, Tabanico, Manrique, Pacheco. Hay un sinfín de jugadores que podríamos... Andrés, El Albornoz, Coloma... Sí. Podríamos haber armado un, un gran equipo, pero bueno, son las cosas que pasan, esos sueños de, de equipo que quedan en tercera. Claro. Damos un salto ahora y gracias a una campaña se gesta tu llegada a Municipal Santiago. Cuéntanos cómo fue, cómo fue eso, Diego. Eh, bueno, igual fue difícil tomar la decisión porque... Como había, había hecho hartos goles, tenía varias opciones para pa, pa irme a otro equipo. Pero, bueno, yo creo que se dio principalmente porque mis partidos contra Municipal Santiago también fueron buenos. Y un día el, el dirigente, que era el coordinador del club, eh, fue a ver un partido que jugamos contra Juventud Salvador. Que fue que lo ganamos a último minuto, cuando Salvador estaba uh -huh. peleando para entrar a la liguilla. Y de repente el profe Marco me dice, mira Diego, quieren conversar contigo. Y se me acerca Rodrigo, que era el coordinador en ese tiempo. Y me pidió el número, me dijo el profe Lucho, que era hablar contigo. Y, y yo le dije, ya, y yo sabía que ellos eran de Municipal Santiago. Entonces después la semana el profe Lucho me llamó un par de veces, eh, estuvimos conversando. Y ahí después eh, de, determiné quedarme en, en Municipal Santiago por varias cosas. Porque tenía opciones de ir a región, pero... Pero yo, yo tenía ganas de ir a Municipal Santiago también. Siempre fue mi intención porque yo veía que era un buen club, que era serio, que tenía buen equipo. Ese año salió campeón. Entonces pues fueron muchas cosas que, que, que me hicieron tomar la decisión de ir a ese equipo. Y obviamente es una, una decisión importante... Eh, dar ese salto, como dices tú, mucha oferta y, y tomar la, la, la decisión correcta. ¿Cómo evalúas tú, eh, ahí como resumen, tu, tu año en Municipal Santiago, donde cabe recalcar que tuviste incluso participación en Copa Chile, que no muchos jugadores pueden decir eso, y que nos comentes el año y aparte esa participación, eh, porque yo creo que es un, un hito para un jugador también. Sí, bueno, el, el año en, en Municipal Santiago en sí... En lo que es trabajo, eh, no, no tengo nada que decir. Eh, se trabaja bien, la dirigencia trabaja bien, profe Leo Herrera un 7, el Rodrigo también. Eh, yo creo que nos faltó un poquito, quizás se dieron algunas cosas que no, que, que no aportaron mucho, pero no sé si me hubiera gustado que mi último año fuera así. Pero ya, ya está, ya pasó... Eh, Igual lo disfruté, conocí, me hice varios amigos, que por ejemplo Pará todavía sigue ahí en Municipal Santiago, de Veloso, que cumplió el límite de edad. Y en lo que es Copa Chile se disfrutó. Disfrutamos porque, por ejemplo, tú vas como un equipo de tercera división y decís, no tengo por dónde ganar la Wander porque Wander venía de salir campeón de Copa Chile, se había armado para jugar Copa Libertadores. Igual ese año Wander terminó salvándose apenas creo del descenso, pero, pero era Wander, entonces fue una bonita experiencia, lo pasamos bien, lo disfrutamos, a pesar de que en la vuelta perdimos 5-0, lo disfrutamos, lo pasamos bien, fue una buena experiencia, porque muchas veces un equipo de tercera no está preparado para competir con un equipo de primera división, entonces ah. al final lo único que te queda es, es, es disfrutar. Es, un, es como dices tú, es un momento donde te quitan la, la presión igual de, de que ellos, las que tienen todo de perder son ellos ellos son los que se bajan categorías a jugar con ustedes de hecho el primer partido cosechan un empate yo creo que ahí el reto para los jugadores de Wander bueno, de haber sido... El primer partido jugamos en La Pintana y Wander presentó un equipo mixto por así decirlo que uno obviamente son jugadores de primera pero uno no sé, siempre espera que... Uno conoce cuál es el equipo titular del equipo adversario, entonces obviamente sabes que son jugadores que no vienen jugando siempre, pero no dejan de ser jugadores de primera. Y minutos descuento, si no me equivoco, desde de afuera del área un central que era López, si no me equivoco, le pega y la meta al ángulo. Fue un gol de otro partido. De otro partido No, ya el partido estaba sentenciado, 0 a 0 por ahí, Willy tuvo para pa hacer el gol del triunfo en una, pero... Pero así se dio por 1-0 y el reto, obviamente, yo creo que fue para ellos. Eh, nosotros lo vimos en la prensa igual. Eh, y eso también fue bonito porque decí, puta, eh, estuvimos a punto de sacarle un empate a Wander, que no es menor. Después vimos que otros equipos como Transantino eliminaron a equipos de primera vez y, y también es supermeritorio. Y ya después de la vuelta Wander presentó su equipo equipo titular, por así decirlo que no sé, la ida no había jugado Marco Medel no había jugado Enzo Gutiérrez y allá presentó su equipo titular y nos hicieron cinco pero fue una bonita <risa> ahí, experiencia No, si uno al final disfruta todo el proceso el viaje, el jugar en el estadio de, de allá, obviamente las fotos, los recuerdos quedan ahí bastante interesantes yo aquí quería hacer un, un, un paréntesis pero dentro del mismo tema porque yo en lo personal supe por ahí que, y como tú lo habías dicho, a fin de, de año de Municipal Santiago y haciendo cuentas, tú no estuviste muy conforme por aquella situación y, eh, y ahí en, haciendo un balance encontrabas es que quizás no había sido la, la mejor decisión a tomar y te pregunto, y, y si nos puedes comentar un poquito, pero yo lo supe por un, alguien externo que me comentó que tú le, le habías comentado esa situación. Bueno, sí, eh, es que lo que pasa... No tengo problema en decirlo. Por ejemplo, el profe Lucho es un, es un entrenador que trabaja súper bien, súper bien. Tú ves los trabajos y de repente puedes ver entrenamientos de primera división y es lo mismo. Tiene un trabajo espectacular, después lo demostró con Linares, trabaja súper bien. Pero las relaciones con él no eran de las mejores. Entonces muchas veces eh, yo no me sentía con la confianza que tenía en Prisa. Y yo creo que algunos jugadores y por ejemplo no es no excusarse pero de repente si no tenía una trayectoria no hay tenido un entrenador con esas características de repente te pasa la cuenta el tema de la confianza de no sentirte en confianza con el entrenador porque el grupo en sí era bueno el grupo era unido no, no había problema en ese sentido pero fue eso más que nada que, que, y bueno le pasó la cuenta a varios jugadores ese año que de repente uno de repente está tan nervioso que que te tiraban un balón y, y no lo controlabas bien de los puros nervios Era algo ya de una presión psicológica que no, no te dejaba jugar tranquilo Porque obviamente yo venía de hacer hartos goles Pero también cambió el tema de mi forma de jugar Porque profe Lucho le gustaba jugar, no sé, con el 9 ahí pegado a los centrales Y que, que marcara diagonal en ese sector Y yo venía de jugar en brisa que yo tenía libertad para moverme en todos lado Entonces eso me costaba me costaba y, bueno, también de repente agarrar el rocio de una categoría más cuesta porque en tercera a ya sube el nivel. Sí, eh, cambia el, el obviamente la mentalidad de los jugadores con los que te enfrentas porque están todos a un paso de segunda, todos quieren llegar, todos quieren ganar, como dices tú, los trabajos también cambian, los tácticos... Y hay cosas sí. que son importantes y como dices tú, no son excusas, son cosas que, y problemas que uno vive a, a realidad Y hemos visto jugadores que con un entrenador rinden muy bien, con otros les cuesta un poco más Y es la, la interacción, sabemos que el profe Lucho lo vive a, a, a máxima intensidad, es un profe como dices tú, muy sí. dedicado Pero también he, he, algunos han comentado quizás es eso, que es la, la, la relación interpersonal, pero eso queda al final para cada uno Diego, antes de seguir y ahora también mi amigo mi amigo Fakir, me, me, si me puede ayudar, por favor, con la mención a nuestro siguiente colaborador, nuestro amigo Josman, eh, nuestro barbero oficial eh, de Josman Barber Shop. Acá tengo, perdón, la tarjetita de presentación de nuestro amigo. Bueno, él trabaja en Plaza de Armas, lamentablemente, por todo lo que está pasando. No ha podido ir a su local, pero sí está trabajando a domicilio, así que los invitamos a todos a seguirlo en sus redes sociales. Arroba de guión-barber-chop guión guión Bien fácil el Instagram <ríe> Pueden buscarlo ahí para ir a solicitar su corte de pelo o barbería Nuestro amigo está atendiendo, está con su salvoconducto Puede ir de visita, de local, como usted le, le acomode Así que para que vaya a ayudar a nuestro amigo en su emprendimiento Es un amigo colombiano que tiene bastante alegría para atender Nos deja a nosotros fresh Así que le mandamos un gran saludo a nuestro amigo de Josman Barber Shop para que vayan a visitarlo Pueden ir a ver sus redes sociales Los trabajos que hace Y la alegría que entrega con un gran trabajo Siempre colaborando con nosotros en Ataque Directo Así que le mandamos un gran saludo Queda pendiente Diquito cuando volvamos Después a toda la normalidad Un corte de pelo gratis ahí de regalo Para, para que vaya a visitar a nuestro amigo Ya, lo voy a cobrar sí sí si sí, lo vamos Coordinando ahí va con la tarjetita eh, mira, le vamos a, a mandar un saludo aquí también al Nico que comenta. Creo que el estilo de juego de Muni no era muy cómodo para el Diego. ¿Crees tú que esa, eh, es cierto lo que dice? Eh, es, que ese, es que es que que el profe era tan estructurado para para, para para parar un equipo que que muchas veces uno hay jugadores que necesitamos un poco de desorden. No sé si me entendí, necesitaba uh -huh. un poco de libertad para movernos por todos lados y, y muchas veces eso cuesta, po. o a lo mejor yo no capté bien el mensaje no Pueden ser varios factores, quizás no me costó entenderle lo que él quería eh, no lo, Igual terminé jugando la mayor parte del campeonato, pero, pero era, era difícil Se me hizo difícil, lo tengo que, que asumir Podría haber sido mejor incluso, de, porque igual marcaste una cantidad importante, fuiste influyente en el fútbol, pero lo que... Sí, y yo lo, lo escuché no solo de, de esta fuente directa que, que me, me comentó, sino que también de otras personas y, a ver, ahora obviamente uno está jugando y, y lo disfruta, pero claro. te queda esa sensación de, de no sé, de... Eh, y si hubiera tomado esta otra decisión y si me hubiera ido allá y, y, y podría estar haciendo más goles y, y te empieza a, a cuestionar. Más cuando la categoría te impone Que es tu último año Sí, sí eh, Hasta el día de hoy de repente me lo cuestiono Pero como algo de ficción Porque ya nadie sabe lo que hubiera pasado Con, con mi compañero De ese año que era el Sergio Flores Que también cumplió el límite de edad Siempre nos preguntábamos en el camarín Decíamos, ¿te sentís cómodo? ¿Crees que tomaste la mejor decisión? Y de repente decíamos Puta, no nos hubiera gustado que nuestro último año Fuera así pero fue bueno, pues ya pasó lo que pasó, en una de esas se hubiera dado mejor quizás si nosotros no hubiéramos sentido en confianza. Yo creo que a muchos le pasó la cuenta el tema de, de la relación con el profe, pero en lo que era trabajo uno no, no puede decir nada, ni cuestionar nada. Al final, como dices tú, son supuestos, lo importante claro. es lo que se vivió, lo concreto, los goles que hiciste. Hoy, digo haciendo, bueno, eh, ahora preguntarte de esto de todo tu pasar por tercera edición. Eh, la primera pregunta: ¿cuál fue tu mejor partido? Eh, en tercera A contra Mejillones. ¿Contra Mejillones? Sí, el, la... ¿El de los tres goles? Sí, fue la. Bueno, esa era la tercera o cuarta fecha, pero se adelantó porque venía a Copa Chile, algo así, y fue la segunda fecha, si no me equivoco, o tercera por ahí. Pero sí, ese yo encuentro que fue el mejor partido y donde me sentí más cómodo, me sentí cómodo, ese partido siento que me moví por todo, por donde yo quería moverme, y físicamente me sentí bien ese partido. Venía a la parte fue... de la de una pretemporada buena, en ese tiempo estaba el profe Seba eh, Gatito, ¿cierto? Sí, Gatito hizo casi toda la pretemporada con nosotros y después se fue, a. antes de que empezara el campeonato, si no me equivoco, se fue a, a Rodelindo. Sí, sí. pero es importante ese, ese cambio también, porque obviamente la preparación de la tercera B a la tercera A es, es distinta. Sí, también, también eso puede que no haya influido en el sentido de que, Físicamente el equipo no se veía mal, pero yo creo que si hubiéramos estado con Gatito todo el año hubiera sido otra cosa. Pero durante el año después tuvimos varios PF, tuvimos como cuatro o cinco PF, si no me equivoco. Sí, es importante cómo, cómo, se puede, cómo, cómo se afiata eso y el, y el, el, el entrenamiento visible, aparte también de, del invisible, que también lo hemos comentado, que es el, el los descansos, las comidas, son cosas que el profe Gatito y lo hemos tenido acá, Trabaja muy bien. Oye, le mandamos, mira, de acá te mando un saludo, Sebastián Andrés Silva Ocaña. Saludos tanque, quedan los buenos recuerdos. Sí. Sevita, Se saludos. Compañero de Muni. Sí. Claudio Stern manda ahí unos aplausos y un saludo también le mandamos. Eh, Gonzalo ahí pone que queda eh, agendado para más adelante el corte de pelo. Y ahora, bueno, preguntarte eh, ¿qué opinas de este tema del límite de edad en tercera división? Bueno, eh, yo creo que a lo mejor tampoco es necesario que, que se libere el tema de la edad, pero, pero a los 25 años hay, mu hay muchos jugadores que recién están madurando, entonces es complejo porque hay jugadores que apuestan su vida al fútbol, que toda su vida han estado ligados al fútbol y que yo creo que no se ven en otra cosa que no sea el fútbol. Entonces de repente por ahí, por, el, por cumplir el límite de edad, pasa la cuenta. Obviamente, yo creo que es poco el, el tema de, de 25 años. Quizás no lo liberaría por completo porque o si no pasaría lo mismo que en segunda, que los ocupa los cupos puros jugadores que ya son viejos, por así decirlo. Obviamente uh -huh. tienen su trayectoria, tienen su carrera importante, un club importante, pero de repente le quitan a los, a los más jóvenes la opción de jugar. Oye, y siendo bien, bien objetivo contigo mismo, ¿qué crees que le faltó a Diego Delgado para haber dado un salto eh, mayor? Eh, tomar buenas decisiones, porque tuve opciones de llegar a un equipo de segunda ese año que estaba en Municipal, que yo me podría haber ido quizás, pero la toma de decisiones no fue la mejor. Y mirándolo a un, a un largo plazo, el no haber entrenado nunca, no haber tenido una formación en cadete, quizás hubiera sido distinto, quizás hubiera sido mejor, peor, no sé, pero, pero yo eso creo que me puede haber pasado la cuenta, el no haberme preparado desde chico, por así decirlo. Nunca jugué en cadete, nunca tuve una preparación de escuela de fútbol, siempre fue barrio nomás. Y es importante, bueno, uno ya cuando te vas volviendo más maduro Vas eh, eh, tomando esas decisiones, las vas analizando de mejor forma Y vas entendiendo todo, dándole un orden Y, y es bueno que uno sea bien objetivo y consecuente Antes de seguir con unas, un, hay un, un como seguimos con el tenis fútbol de, de preguntas y todo Quiero que mi amigo Fakir me ayude con nuestros amigos de China Walk o China Walk como eh, bien me corrigieron la verdad es que en Chile todos lo conocen como China, China Walk o China Walk así es mira acá tengo mi cajita porque ellos nos están eh, colaborando son una, una nueva alianza que tenemos con los amigos de China Walk y puedes buscarlo en sus redes sociales arroba China Walk o arroba China Walk Vespucio porque son nuestros amigos de la Florida quienes nos aportan con bastante comida. Hemos eh, mostrado las fotos en redes sociales de la profe Carla, la Dani, eh, Gonzalo. A nuestro mismo coordinador, el Fakir, le llegó ahí su, su pedido. Así que vayan a visitarlos, también anuncian anunciar a la gente de las regiones. Están trabajando con tres locales, tres locales perdón, en Concepción, uno en La Serena. Y acá en Santiago tenemos en Maipú, Patronato, Santiago Centro, la Florida eh, Parque Arauco, así que están trabajando con delivery todo en sanitización, así que vayan a pedir ya sea arroz eh, con puede ser cerdo barbecue, eh, carne mongoliana, eh, chapsuy de pollo. Creo que tú, Dieguito, también anduviste por ahí incursionando en, en algún momento en China, ¿o? Sí, sí, el Nico, un día yo andaba en el mall y... de repente el Nico me hace una seña o yo no me acuerdo, pero la cosa es que nos saludamos. Y que me dijo, ¿qué queréis comer? <risa> No sé si se puede contar porque a lo mejor es su trabajo, no sé. Dale y... nomás. Se auspició, por así decirlo. Y yo, todo, yo estaba tímido, decía puta, decía. Y después quería pagar, pero me dijo, no, ahí nomás tranquilo, y la cuestión. Así que ya recibí el auspicio de Chirahuac. <ríe> Le mandamos así que un gran abrazo a los amigos de china, World. china World, búsquenlo en sus redes sociales, están los teléfonos de contacto porque están haciendo delivery y reparto y siguen trabajando y el Nico sigue ahí fielmente trabajando, le agradecemos toda la gestión que hace nuestro amigo. Sí. Oye, ahora mira, empezar a hacer unas preguntas ahí que me respondas rapidito. ¿Equipo favorito del fútbol nacional? Eh, la U. Mira qué bien, no, yo pensaba que era tenía más, más pinta de Colo Colo <risas> Mira, Veo todos los equipos, pero la U. Equipo favorito del fútbol europeo Mira, nunca he tenido un equipo favorito del equipo europeo Soy favorito de los chilenos que juegan en Europa Por ejemplo, Barcelona lo veo porque juega Vidal Vidal yo donde juega lo sigo, entonces me gusta el Barcelona Me gustó cuando estaba en Bayern, en la Juve no, no tengo un equipo específico que, que, que me guste. Ok. Jugador favorito de ámbito nacional. Eh... A ver, paredes. Esteban paredes, el tanque. Sí, sí. Jugador favorito sí. de ámbito internacional. Arturo Vidal. Arturo, el King, el Rey. ¿Con sí. qué jugador se identifica Diego Delgado? Uf. Bueno, eh, tengo una historia que, que, que es de la del Instituto y me gusta el Latan. ¿Es Latan. Pero, pero hay un tema ahí puntual que una vez estábamos jugando una semifinal contra Duoc de Plaza Veste, si no me equivoco. Y de repente saca largo el arquero nosotros, y el arquero de ellos sale a cabecear afuera del área. Y deja boteando la pelota, o sea, la pelota va cayendo, da un bote y me tira una chilena. Entonces fue un gol, <risa> entre comillas, parecido, no lo vamos a comparar, pero todos mis compañeros se acuerdan de ese gol. Entonces, desde ahí que yo decía, ya, me gusta el Lata, y obviamente la, las características y la personalidad siempre me ha gustado. No me encuentro bien para bien, nada, bien. pero pero me gusta la personalidad de ese jugador me parece bastante bien ¿qué, qué le aporta Diego Delgado a un camarín? soy buen compañero soy leal eh, soy buen amigo por así decirlo porque trato de siempre de estar ayudando a mis compañeros de, en lo que sea sea dentro de la cancha, sea afuera eh... Bueno, en, en lo que es personalidad puedo aportar eso y, y si ando bien puedo aportar goles Así que yo creo que de todo un poquito Pero bien, siempre me llevé bien con todos mis compañeros Igual estuve tres años en Brisa Pero fueron tres camarines distintos Entonces siempre me llevé bien con mis compañeros En, en municipal igual, nunca tuve un problema Entonces bien, todo bien Oye Diego, eh, ¿cuál fue el jugador con el que más te conectaste dentro de la cancha? En Brisa fue con Jonathan Negrete que jugaba de 10 uh -huh. Y en Municipal fue especial porque de repente me conecté La mayoría, la mayor parte de los partidos que ganamos Fue una conexión como con el Sergio que entrábamos de titular por un lado Que entraba Veloso de 10, que entraba el Coloro también de volante Y el Willy que entraba de puntero o parada Era como con los que me sentía más cómodo jugando en, el, en lo que era ataque ya y el a ver el amigo que haya formado que quedó para fuera de fuera del fútbol ah bueno y en brisas por ejemplo también con el que más conecté era con Sergio Montaca que ahora está en ferrocarril en ferro o sea en ferroviario ah ok Checho sí con él también el conectábamos checho. bien cuando ya no estaba el Jonathan él fue jugar con el que más conecté Mira qué bien, oye mira acá, Sebastián Santander Arenas, Arena, te pone, saludos al tanque, un gran jugador, pero la salida en Osorno lo yetó Hay algo <risas> preparado, no quiero que la gente se, se me adelante porque eh, algo lo conversamos y vamos a comentar ahí antes de, de pasar a eso eh, Antes de pasar ahí porque se viene la, la parte donde viene la anécdota exclusiva de lo que fue Diguito y por tercera división Quiero que mi amigo Faquir si me puede ayudar ahora con nuestros amigos de Bazar Cafetero, porque hay que mandarle saludos a nuestros eh, colaboradores. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Arroba, pueden buscarlo en Instagram, Bazar Cafetero, porque aquí pueden ir a encontrar el mejor café, distintos aromas, distintos sabores para pasar este frío invierno, que de verdad se está sintiendo cada vez más helado, pero los, los amigos de Bazar Cafetero están trabajando, están haciendo envíos, están haciendo repartos, así que vayan a cotizar, a consultar, tienen lo mejor en calidad de café. Así que recuerden, arroba Bazar Cafetero, vayan a ver los productos que tienen, a orientarse, a preguntar si es que tienen dudas cuál puede ser el mejor sabor que te puede gustar, el distinto aroma, ellos lo traen, te pueden hacer explicación de todo el proceso, así que vayan donde los amigos de arroba Bazar Cafetero. Y ahora sí... Porque bueno, hay un, un amigo tuyo ya algo nos adelantaba Y quiero que me cuentes eh, en esta parte especial, en esta entre comillas sección eh, Lo habíamos comentado, alguna anécdota que no haya salido a la luz entre comillas Porque no hay mucha prensa ni nada, pero que sí hay gente que, que la sabe de Que hayas vivido en la tercera edición Sí, bueno, eh, si no me equivoco fue el segundo año que estábamos en prisa Y nos tocaba jugar contra los hornos eh, Osorno ese año ascendió de la B, al siguiente ascendió de la a segunda, y era, yo encuentro que fue el mejor Osorno con el que nos topamos. Eh, el profe hizo gestiones con una coordinadora que nosotros teníamos, que, que ella era un 7 con nosotros, se ponía con todo, era, yo creo que fue la mejor persona que estuvo con nosotros en brisa en tema de, de aporte. Eh, viajamos a Osorno el día viernes, jugábamos el domingo, Llegamos allá en la mañana el sábado. Bueno, hicimos tiramiento, entrenamos un poco. Después, en el día, no de un día normal, pues después en la noche, en la tarde, entrenamos de nuevo otro rato. Nos quedamos en unas cabañas así espectaculares, súper lindas, que estaban a la orilla de un río súper bonito. Y <ríe> mi mamá se ríe. ¿Y ¿Cómo se llama? Eh, de repente, típico que te dejan salir a dar una vuelta, a caminar un rato antes de, de acostarte El profe nos dice tienen una hora, una hora y tanto para salir y acá los quiero en la casa después a todos ya, la cosa es que salimos no salieron todos, salió la mayoría del plantel obviamente los más desordenados yo no me consideraba desordenado pero, pero tenía que salir a caminar entonces en esto que salimos a caminar al centro de Osorno eh ¿Qué hace un grupo de jóvenes? Lo típico. <risa> por ahí, no sé, pasamos yo, por un sector. Digo, <risa> dime, dime. No, eh, hoy día subí un video eh, sobre el clavito Godoy que conversaba de lo que hacía de, de, antes y después del partido, así que no, no sé qué hacen ustedes. <risa> ya, pues. Eh, salimos y justo pasamos por afuera de un nightclub. ¿Ya? ¿Ya? frente de ese nightclub había otro nightclub, entonces entramos, pues, entramos, Brisa no, no, no tenía ropa identificativa, que, que, que se notara que éramos de Brisa, pero si anda un grupo grande por las regiones, lo más probable porque enfrenta a Osorno, porque eh, es una ciudad no tan grande tampoco, y entramos al nightclub, estuvimos ahí, y, pero fue algo así como súper breve, entramos, salimos, eh, los más experimentados decían, no, vámonos de aquí, así que nos fuimos, vivimos la experiencia. Y después, al otro día, llegamos, bueno, llegamos a la casa, de lo más normal, no pasa nada, nos acostamos, tampoco nadie hizo nada, también aclarar eso, se entró así como por dar jugo un rato, por así decirlo. Uh -huh. Y... y... Y al otro día eh, estábamos jugando contra Osorno, nosotros eh, no teníamos mal equipo, veníamos bien, pero Osorno ya estaba, estaba entonado ese año salió campeón si no me equivoco, y de repente la barra de Osorno nos gritaban, esto andaban en los nightclubs, andaban en los cafés, <risa> y, y no sé si te tocó, no sé si te tocó jugar en el parque Chot que la galería sí. está pegada, entonces ver, se pega, escucha, pega. ¿no? Sí, atrás del arco se escucha todo, entonces, eh, bueno, eso quedó para la anécdota, pues después el profe nos miraba y decía, nunca más los dejo salir, y, y retó al capitán porque, porque el capitán andaba y le dice, no podéis llevar a los chiquillos para allá, pero fue buena historia, había, había un grupo desordenado también, no hay que no hay que negar eso, quizás si hubiéramos sido más estructurados, más ordenados, quizás hubiéramos conseguido otras cosas, también pasada la cuenta el tema del desorden de los jugadores. Es difícil sí. manejar eso. Sí. Oye, mira, acá el, el Nico se ríe porque a nosotros nos pasó algo similar, no, no, no, no entramos en el cloud con Jire, hay dejar claro, pero eh, nos pasó algo parecido y es increíble como la gente de Osorno lo sabe todo. Nosotros ¿Sí? viajamos cuatro días, nos quedamos en Valdivia y ellos nos gritaron, pero todo lo que hicimos ellos lo, lo sabían. Nosotros, bueno, sí sabíamos, eh, alguien había soplado por ahí, pero es increíble que se, se encargan todo el partido de gritarte todo. Nosotros, nos, nos gritaron una cantidad de cosas, pero es bastante entretenido porque termina el partido y después te aplauden. Porque, no, vamos, qué bien, muchachos, buen viaje la gente, pero es una bonita experiencia ese viaje viaje a Sorno y ya en esas increíbles anécdotas antes de pasar <ríe> oye mira, el Alejandro Cárdenas te manda saludos y pone eh, no cree que los jugadores de Brisa no hayan hecho nada adentro del nightclub, dicen, no, él no cree no, no no, no, no puedo adelantar a nadie pero no, no se hizo nada De hecho, pero, hay, una hay una historia por ejemplo, un compañero que era como el más desenvuelto. Ese era como. Porque los demás éramos chicos. Yo, por ejemplo, nunca había entrado a un café con pierna, por así decirlo. Y, y no estoy mintiendo, nunca había entrado. Y tenía otros compañeros que tampoco nunca habían entrado. Y un compañero, él parece que era eh, fan número uno de los cafés porque se manejaba. De de... Y, y de repente vamos saliendo y una niña le dice: Chao, él era un piquito. Y eso. No molestó todo el año todo el año porque decíamos ¿cómo se da un piquito con una niña quizás que trabaja ahí? entonces no da la risa y, imagínate ese mismo jugador hacía un gol al otro día hubiera guiado pero como el, el campeón se hubiera convertido en la cábala a lo mejor así. y de hecho, mira, acá el Seba, Sebastián Santander pone a la hora que tenía, tenemos plata, no jugamos al otro día, se hubieran quedado dentro del nightclub. Club. No había plata tampoco, no había plata. Es importante. Dieguito, permíteme antes de saludar, antes de seguir a la última parte, saludar a uno de los últimos colaboradores, nuestros amigos de Aqua Antu, porque ellos están llevando eh, agua, obviamente, valga la redundancia. Eh, en bidones y también te llevan tu dispensador a la casa ahí para que puedas tener agua en la comodidad de tu casa. Agua totalmente purificada y obviamente con los protocolos de sanitización al día. Están con su salvoconducto, están llevando y haciendo reparto entre la comuna de Santiago. Así que pueden buscarlo en sus redes sociales, arroba aqua amtu, o también en su Facebook, en Instagram y buscar en su WhatsApp para hacer contacto para cotizar. Cuánto sale tu bidón, tu pack de bidones, tu dispensador. Así que vayan a visitar a nuestros amigos de Aquantu que colaboran obviamente con el programa Ataque Directo. Ya vamos cerrando el programa del día de hoy, Dieguito. ha sido bastante entretenido todo lo que hemos conversado, las anécdotas, saber de ti, que estás bien, de tu paso por tercera. Eh, tengo dos últimas preguntas y una última, entre comillas, sección. La primera pregunta es... Eh, ¿Sueños que hayas cumplido hasta el momento? ¿En lo futbolístico? En todo ámbito, en lo que tú quieras. Eh... Bueno, en lo futbolístico fue... Mira, cuando yo jugaba en Brisa, para mí, yo anhelaba estar en un plantel que, no sé, tuviera equipo, que te pagaran, que tuviera buena ropa nosotros teníamos un utilero que era de lujo, eh, todas esas cosas yo yo las soñaba, yo decía, me gustaría algún día llegar a un equipo donde estén todas las comodidades, y en municipal yo encuentro que sí estaban, teníamos ropa, nuestra plata estaba al día, eh, teníamos buzos, salíamos, por ejemplo, cuando fuimos a jugar con Ovalle, nos quedamos en un hotel de lujo, viajábamos en avión, todo eso era como el sueño quizás de vivir la vida de futbolista, en tercera edad quizás si se vive un poco más cercano. Y se cumplió, se cumplió eso, se cumplió, bueno, los sueños personales, todavía quizás a lo mejor lo más, lo más cercano es tener mi casa, que me gustaría cumplir, eh, pero así como grandes objetivos o sueños como por cumplir, siento que no tengo, porque he trabajado, he sido responsable, eh, tengo mis cosas, así que... No siento que necesita a lo mejor cumplir algún sueño, por lo menos ahora. Me parece bastante bien. Mira, yo quiero hacer y quiero implementar una última sección, y la vamos a repetir incluso con, con lo, los invitados que tengamos posteriormente. Y es que tú mismo te dediques unas palabras a, al, a ti, a Diego Delgado de niño, a ese que soñaba con jugar. ¿Qué le podrías decir a ese, a ese niño Diego Delgado? Uy. Eh, que yo encuentro que es que es difícil auto hablar de uno. Este, cuesta quizás definirse, decir cosas sobre uno. Pero siento que, que soy un luchador, que fui fuerte. Me crié solo con mi mamá. Prácticamente me crié solo en el sentido de que mi mamá trabajaba. Y salí una buena persona trabajo, tengo mis cosas honestamente, eh, no le debo nada a nadie, no, no tengo problemas con nadie. Entonces me, me autodenomino quizás como una persona correcta que trata de hacer las cosas bien. Y sí, me hubiera gustado quizás tener el apoyo de alguien o de alguien que me pescara y me dijera, Diego, vamos a la cancha, vamos a probarnos, vamos acá. Yo jugaba al arquero cuando era chico, después jugué de central, jugué de 5, contra IRE jugué al arco una vez. Entonces, no sé, es, es, eso es lo que podría decir de mí Como que no no, no se me ocurre Que otra cosa hablar sobre mí me parece, me parece bien Y unas últimas palabras Para aquellos jugadores que están en la categoría Y esos jóvenes que están Iniciándose en la tercera división Que sean perseverantes Que sean responsables Que las oportunidades de repente Cuesta que lleguen pero en algún momento Van a llegar si haces las cosas bien, si ha sido un buen año. En tercera división basta de hacer un puro año bueno y podéis dar el salto. Eh, yo, yo le decía a parada cuando hablaba más, le decía parada, tenéis que romperla un año nomás y te vayas a segunda división, a primera vez. Parada estuvo a prueba en Barnechá y era del gusto del profe que estaba en ese tiempo. Entonces, hay muchos jugadores que tienen mm, eh, muchas virtudes como jugador que quizás de repente podrían rendir más que un jugador que ya está inserto en primera, en primera vez, en segunda pero las oportunidades no se dan entonces persistir, que luchen que, que no uno muchas veces se deja estar por el tema económico también yo jugué tres años en brisa sin recibir ni un peso y, y, y me la ingeniaba pero porque yo tenía claro lo que quería desde ese, desde ese momento hasta que terminé de jugar así que yo eso y si no se da Tampoco que se ofusquen si la vida continúa, hay muchas cosas por hacer, en el barrio también se disfruta jugando, muchos jugadores de tercera después se van todos a jugar a la Región, a Pichidegua, a Arrancagua, a Santa Cruz, y también es bonito, también se pasa bien, te ganas tus lucas, vaya a robar como se dice, así que pues sigue disfrutando el fútbol de, de alguna u otra manera. Así es, uno sigue viviendo de esto que al final te da vida, te saca de, de la rutina, de, de conocer gente. Eh, mira, le mandamos los últimos saludos al Leito Miranda, dice gran portero y nos manda saludos a, a los dos. Eh, el Nico también ahí está comentando en las redes con, con el Alejandro. Le mandamos saludos en general a toda la gente que, que compartió, que comentó el día de nosotros. Ha sido una muy grata entrevista, de verdad Diego, eh, una gran persona, un agrado tenerte el día de hoy, que haya sido el primer invitado que hayas dado el estreno a este programa, eh, así que nada, eh, la, eh, la cámara está abierta ahora para, para que digas lo que sientas y lo que desees decir en estos momentos. Bueno, primero agradecerte por, por contactarme y, y tener esta conversación que entretenía, hace bien de repente recordar las cosas, eh, te deseo todo el éxito a ti, que te siga viendo bien, quién sabe por ahí después te veo en ADN, o como un tenor <risa> eh, gracias pues, gracias eh, saludos a mis, a mis ex compañeros que, que conocí en el fútbol tengo varios buenos amigos eh, con los que todavía sigo compartiendo, sigo jugando, de repente viajamos a jugar y nada, por interno me dicen te voy a matar y otra persona me dice mátalo un <risa> mándale un besito a mi larita yo cumplo con decirlo nada. le mando hey, saludo a quien sea no, sabés quién es pero después te puedo decir de ahí vamos, vamos a conversar bueno, pero, eh, repito entonces ¿ah? gracias por, por la invitación principalmente de nada Dieguito, siempre es bueno como dices tú recordar estos momentos en algún momento fuimos rivales fuimos compañeros y eso es lo bonito de la tercera edición, ese bonito lazo que se queda al final porque están, están todos en la misma, todos luchando, es eh, muy difícil que después esos jugadores se reencuentren y, y, y tengan mala mala llegada. Así que bueno, dejarle la invitación a toda la gente, eh, primero a las que tengan alguna empresa, PyME o algo y quieran auspiciarse con nosotros, eh, recordar que se pueden contactar en nuestras redes sociales. Eh, Le mandamos un saludo a todos los jugadores ex-jugadores que van a venir más a esta sección, que quieran ser invitados. A participar, ya hay varios gestionados para algunos programas más adelante, algunos que siguen en el fútbol, otros que no, así que ha sido un gran, gran primer programa, le doy gracias a toda la gente que comentó, que compartió con nosotros, reitero, nos vamos a ver el miércoles en Ataque Directo a las 7 de la tarde, 19 horas, y el próximo sábado eh, a las 22 horas con Ataque Directo ley. Te mando un saludo, Dieguito, un gran abrazo, saludos a tu mamita, éxito ahí en tu Free Fire, en tu relación, en todo, que sea una excelente semana en lo laboral. Saludamos a toda la gente, agradezco a Fakir que estuvo tras de cámara, les mando un abrazo y que sea gol. Chao, chao, muchachos, nos vemos la otra semana.